Bien, buenas noches amigos televidentes del canal 8 del Grupo Telenor. Bienvenidos a su programa con Marco Santos. Hoy, como siempre, un programa interesante, ¿no? Con los comentarios, las informaciones eh, más importantes a nivel nacional e internacional. Gracias mil a todos ustedes por el favor de su sintonía. Siempre saludamos a todos que nos ven a través de nuestra página web teleNor.com de eh, bueno estamos en, en fiestas patronales santa ana 2019 se están celebrando allá en el en la esplanada frontal de unos edificios gubernamentales ahí en la salida hacia nagua y Cuentan que, que han, se, pre, se han presentado muchos artistas, ¿verdad? Eh, no con el esplendor que se merece San Francisco de Macorís, pero fíjense que de las fiestas patronales lo que más ha resaltado a nivel de redes sociales eh, fue una pelea eh, de varias personas con armas blancas, con machete, Eh, es increíble. Hay una llamadita, vamos a permitir una llamadita acá en el inicio del programa. Buenas noches. Buenas noches, Marquito mío. Buenas noches, Marquito mío. Dímelo. Marquito, mío. Marco, coméntame algo de si que mataron a un señor ahora mismo, ladrón, de un balazo. ¿Qué fue lo que pasó? Te voy a investigar si sí. vamos a ver cuál fue la situación. Un empleado. No, no, yo, yo no lo no Carlos Peña, me dicen que el nombre. Bueno. Cuidado lo que está pasando por ahí con mi familia. Está bien. Bueno, así es una tragedia ahí, sí, también. Esto es, esto es increíble. Bueno, el caso es que eh, las fiestas patronales que antes eran una atracción en todo el sentido de la palabra para los francomacorizanos como que la gente poco a poco ha ido, o será que uno se está poniendo viejo pero a mí a los días me ha invitado ven para que me acompañen en el área VIP y, y en honor a la verdad no no me ha llamado la atención ir para allá antes cuando se celebraban acá en el Parque Duarte, había como una mayor integración de la ciudadanía. Claro, está, el pueblo era más pequeño, pero sí se presentaban grandes artistas del eh, merengue. Eh, en, en esos años, el Club Esperanza hacía su tradicional reinado Santa Ana, su fiesta. Eh, el barrio Santa Ana era escenario... ...no solamente de actividades culturales, sino de, deportivas, recreativas, etcétera, etcétera. Eh, pero ya las cosas se han ido eh, perdiendo eh, y eso sucede en, en la mayoría de pueblos del país. Fiestas patronales es sinónimo de colocar una tarima en un lugar eh, accesible para la gente... Eh, presentar durante seis, siete, ocho días artistas eh, colocar eh, las empresas de bebidas alcohólicas y otro tipo de bebidas como gaseosas agua, etcétera colocarse ahí empezar la gente a consumir alcohol y así ese es el ya el, es el sentido que tienen las fiestas patronales, no solamente en San Francisco, sino en todo el país. Señor, informe 56 puntos. Tiene la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, condena la actitud antimagisterial y poco ética del Ministerio de Educación de no asumir los compromisos de colocarle a miles de docentes el incentivo por el toyazo de la evaluación al desempeño realizada en noviembre del 2017, y hasta la fecha solo se ha quedado en promesas. El incumplimiento mes tras mes que se realiza desde el MINER de sus propias palabras y mandatos nos hace ver que es una institución dirigida por farsantes manipuladores y que libran una guerra mediática de desinformación a la opinión pública cuando expresan una cuestión y hacen otra que es simplemente golpear al magisterio. Bueno, yo sí puedo decir que el Ministerio de Educación... Eh, son malapagas eso sí malapaga como cosa loca aquí en este programa colocaron un anuncio en, eh, por los meses de febrero y marzo de este año se hizo la factura eh, a finales del mes de marzo eh, esa factura cuando usted la deposita con todos los requisitos porque ellos exigen la factura con comprobante gubernamental exigen estar al día en los impuestos, eh, exigen estar al día en la Tesorería de la Seguridad Social, exigen eh, registro de proveedor del Estado, eh, exigen una carta eh, certificación del canal, eh, ¿verdad? Eh, copia de cédula, el diablo y su hermano. Entonces, ¿qué pasa cuando tú depositas una factura? Tú emites una factura. Eh, con valor fiscal tú la debes presentar a puestos internos si tú por ejemplo si yo a ellos les facturé 100 mil pesos de esa factura yo le tengo que agregar el 18% o sea 18 mil pesos esos 18 mil pesos lo tengo que pagar yo y de hecho lo pagué entonces yo voy perdiendo porque ellos pasó abril mayo, junio y está pasando julio. cuatro meses y no me han pagado entonces, por eso es que los programas de televisión, las páginas de internet, los medios de comunicación muchos de nosotros no queremos hacer negocio con el gobierno para que, digo con honrosas excepciones porque yo tengo un patrocinio de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y tal y esa gente pagan ay, mes. pagan entonces, educación, que tiene más dinero que, que todos, entonces no paga. El, el lunes le voy a, eh, eh, un show le voy a hacer a... a ¡Claro! ¡Adiós! Un show le voy a hacer a, a... Sí, porque la gente me cobra a mí. Y si a mí no me pagan, ¿con qué yo pago? <risa> bueno. Señores, estamos en patronales, la Asociación Duarte... De ahorros y préstamos, ¿verdad? Estamos en patronales de papá con ADAT. Desde el, 25. el ambiente político a todo dar. Tras la pausa estaremos conversando con el ingeniero Joaquín Peña Gramonte, viene en su condición de comentarista político, aunque él también es precandidato a la alcaldía de San Francisco de Macorís por el PLC. Tras la pausa, mantenga ahí.